Reciben vengadoras, actos Fijincha del sí, Vamos a jugar al... a Dragon Un gran juego, ya lo he probado, dado probado... todos los medios Vamos a crear una partida nueva el normal Todo esto bien Y bueno vamos a empezar desde el principio eh, preparados porque es un juegazo increíble esta obra de ficción las personas organización incidentes términos pues, en fin bla bla bla vamos a escucharlo 10 de diciembre de 1865 Ahora me de vez en cuando... que no se queda... Estamos subiendo para la parte de abajo. Con Villan. se están fumando la pipita Debajo de la lluvia pero oye. Ni una gota que le cae. Fumando una pipa de opio <risa> 時代なあ。 語れ 300年 打ち破ら Estamos en la entre la cultura samurái, el uso de la espada y las nuevas tecnologías, pistolas, eh, en fin, bueno. Vamos a dejar el principio también, a ver que es lo que es lo que... Parece, lo que bueno, Estamos viendo aquí un mar. Juro que no he visto el principio de hoy. El único que no lo he visto, porque como lo he intentado grabar dos veces, a ver si va a saltar aquí mmm, copyright o algo así, pero bueno. Creo que no porque está para para poder compartirlo, ¿sabéis? Así que, aunque hay juegos que, que no están para compartir. ¿eh? O sí, pero quita la música, no sé qué, bueno. Un lío. Bueno, decir que es un juego de cega, básicamente. Eso ya es.. Eso sí que es un, un sello de calidad. Y la exclusividad el player de hecho. Eso es, basura, directamente pues ahí estamos, que estamos ya re eh, regresando, yendo, viniendo vamos vamos <risa> vamos a empezar escapando de casa ha pasado el año entero fuera de Toza espero que todos estén bien sí, seguro que están todos bien Vamos a comprobarlo. ¿Qué, qué? Ah, vale. Saca Bueno, pues estamos en el pueblo. A ver. ¿Cuánto tiempo, señor Sakamoto? Sí, acabo de volver. ¿Cómo un centenamiento de Esgrima? Esgrima. Señorita, no estamos en Francia. Que yo no soy el, el cardenal Richelieu ni los mosqueteros. ¿Qué esgrima. Traducción es esta: Esgrima. Esgrima. De verdad. ¿En serio? Bueno, por lo pronto vemos. Eh, que Estamos contentas aquí es Riona, Rioma, Rioma. Está hablando con una mujer joven. Vamos a, a seguir. pequeño río. Siempre hay un médico por ahí. Mira, por favor, mira, niña o se me está bugueando. Hay que hacer algo, esto es. Como, como decía, Pero lo de Son Pioquia. Tiene conjuntivitis. niña S se me mueve muchas amigas, ¿eh? que te ayude atrás a dar una para, para cogerla tú solo, ¿eh? Bueno, parece que esas son las balas para Pues, esto es pita, No, ¿Qué pasa? Espérate, a, ver, a ver. Colócate ahí, ¿no? Es el primer día. Fijaos en, en los detalles de las caras, los, de los personajes. O sea, son, es increíble el trabajo de Sega. Ya esta mujer me ha enamorado a mí. Y si no tiene marido Yo me voy a casar con ella. Bueno, si, si sobrevive. Creo. No me importa que tengan ni ¿eh? no, Yo no... me trataría como una hija bien. que ves es ni. no. Eh? Ara Por lo no, que acabas de hacer te mereces una paliza que <radio> no, esa gente no, no sabe lo que es la palabra olor. No ]人間 son ¿Qué かな<笑><笑><笑> van perros ni siquiera has defendido a tu compañero gilipollas te voy a partir la cabeza de huevo que tienes mira aquí el sacerdote este de los huevos lárgate ya sé y curatorio Toitemotsuyoshinay. ¿Eso es hijo de qué? ¿Qué has dicho? Vaya, vaya usted y lleva a la niña. Que por lo menos sirva de algo. Esto es personal ya. Sin katana. Yo soy un hombre que me ha hecho mucho. un hombre que me mucho. Dale, dale alegría papi y vengo a repartir alegría los hotchis de tozar muy bien. muy bien ¡Bien! ¡Oh! ¡Muy bien! oh muy bien, bien. Ah, jajaja. Hey, qué mal. ataque jajaja! va bueno Experiencia 400, mal ataque el otro día vi un meme que en plan. que o sea, lo típico ¿no? de los videojuegos ¿no? que empiezas prácticamente siendo un debilucho se ha cansado con dos, dos esbirros todos ustedes no tenéis nada que decirme no habéis hecho nada por la mujer me no dais vergüenza ¿Dónde va esta gente con esa escupidera en el en la cabeza? Joder. Espero que no hayas perdido el Virgo. Madre de Dios. No sé, no tenía dónde ir. どうして家給武士思い出せ。 Aprovechándose detrás de, la, de, de las redes. con una persona maniatada. Anda ya, en el momento en el que pueda te voy a matar. ¿eh? No te creas tú que es broma. Ya, ya me tienes que comer los huevos para que yo te, para que yo te perdone la vida. En dos tiempos. Que me comas los huevos a dos tiempos. Espérate que me voy a colocar. A ver chavales. Un... maldito perro un chacal te la vas a dar de digno venga Un fin soldado Este tío Venga. ¿Vas a hacer muy hombre matando a otro desarmado. Ya veo la calaña de luchador ¿Qué ¿Qué? ¿Susurra? ¿Qué? ¿Susurra? Wasu, Otono, yえば, Toyo. Magistrado del dominio de Toza, yo todo. todo. Toyo. Yoshida Toyo. Vamos, cobarde, de aquí, anda. No, quiero ver esta maldita cara de cerdo que tienes. ¿Cómo? Esa como la cabeza? Pero bueno, cada uno que vaya leyendo el... ¿Eh? la conversación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo ¿Vale? A ver si, pues, si hay hay alguien... sí, se llama. ¿Cómo se se en el lugar se encuentra el lugar donde se bueno, vale, que tenemos aquí un problema con papá Que nos va a sacar de la cárcel, ¿no? Por lo que veo Bueno, voy a poner aquí un saludo para todos Que veo que hay alguien conectado Tengo que poner esto y configurarlo bien El, el canal de Twitch Porque si no Me da la impresión como de que no podéis Ni siquiera ni comunicaros Pero bueno A ver, primero Trato de rescatarme, me ha entrado hambre Así que voy a pillar algo de cuando el mapa haciendo usted, caballero. ¿Eh? ¿Cómo? Yo no estoy haciendo nada. Pues me parece que usted está haciendo algo y tiene cara de culpable. Que no se aguanta ni usted mismo. O sea, tiene una cara de culpable que no se la aguanta ni usted. A mí me parece que el doblaje es un poco extraño, ¿eh? no, no, no sé si compartiréis esto conmigo, pero no sé, pero bueno, dice que ha metido cosas en las vasijas porque es rarito y quiere que regalar cosas o algo así no sé hoy en día ya no hay nadie haciendo esas cosas pero bueno hombre, una, una pomada, qué bien oh, una pomada me encanta Al vale, a, a ver Parece que esta mujer también ha encontrado algo Lo cierto es que ha encontrado algo Y nos va a dar su chatarra Voy a sacar agua. Que el agua siempre es buena. Ah, creía que era más importante, pero... bueno Daniel! ¡Mira, Sí, hombre como no acordarme de una bella cara como la de usted señorita estoy totalmente a sus pies visitar un santuario no no tengo ganas ahora me voy vaya no hay nada aquí bueno pues pues mira me apetece eh, los zucchini, que son fideos elaborados con raíz de kutsu, en polvo, hervidos en agua dicen que cura todas las enfermedades que hay en fin. luego tenemos sushi de caballo caballo de tosa fresca de, ros, de sushi, de aceite de pescado llena alza cualquiera garantizado diga vamos oh, a este tiene que mejorar a la gente que nos hemos eh, gastado un pastizal eh. ah, vale vale que fue esta gente Sí, pero no soy yo, ¿eh? No. A ver, auto, mejor. O sea, llevamos 25 minutos ya en directo. Ya, ¿cómo pasa? Un poco, ¿no? minutos, Joder, Pero si todavía no hemos visto casi nada del juego. Ay, yo te ¿nunca que? Auto, venga, eso, automático. Sabía que no me iba a dar tiempo. Esto es como coger autobús. Nunca me da tiempo a fumarme un cigarro. Mientras están hablando. Eso es. Ley de vida, pero bueno. A ver. A en ataque B, técnica C, bueno. No está nada mal, no está nada mal. ¿Qué os ha parecido? Venga. Vale, que no estaba la otra Venga, venga retiremos. Venga, bueno, pues bueno, ya podéis ir. Mientras voy a coger y voy a ir a... Uf, a ver... sobre la mejora de habilidades... A ver, a ver. A ver habilidades... Uh, en los de golpe... Extiende tu medidor de vida más de lo que hay refuerza el poder de los ataques básicos los golpes finales y las acciones que usan en el camorrista, camorista combo rápido extendido incremento de el número de ataques que realizan en un combo rápido alto. A ver, espérate. y esto es un golpe final desatado Uf. a ver primero este no como que no se había dicho bien. este sí bueno, pues tenemos una habilidad a ver esto sí, bueno, el incremento es bienvenido a ver, el a reforzar por y esto Tampoco no se hubiera hecho. A ver... Este... Un poco... Este... Un poco... ¿verdad? A ver, este ya está, Y este... este. este. este. este. este. Este, ninguno de ellos vale bueno pues ya está ya hemos ya vale, hemos en el equipamiento no el equipamiento no el, el equipamiento que tenemos el espada pero hombre tenemos materiales ¿Qué hay que con esto? Mariscos, materiales, objetivos, objetos valiosos en el inventario. Mira, toma a balsas, a la Sí, puede usar ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Vale? Ah. <risa> pues parece que tiene un orgasmo. <risa> bueno, pues ya estamos ya listos. Con eso va. <risa> Arigato Gosaima. Arigato. Vayamos. Creo que vamos a tener una conversación. Un tanto así papá, papá Está, Papá está bebiendo otra vez. ¿Qué se supone? que no debería? Pero quién dice que no a un saque, ¿no? O dos. ¿Qué es se supone? ¿Qué es se se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 o que te enviaron a Edo a estudiar, ¿no? A ver, niño que estudia. Sara mayor. A mayor. A ver. A ver. 豪徒重士の中間つまりわしと a mí personalmente claro me gusta mucho escuchar el, el idioma ah, japonés, ver los subtítulos, no importa. Llevo, en la vida, toda la vida viendo animes ¿verdad? de esa manera como todo el mundo. ¿verdad? Pero se agradecería siempre tener la posibilidad de un buen doblaje. De, de eso han tomado nota ya los japoneses. Ya por lo menos no nos discriminan en el idioma. Yo recuerdo que en la época de los juegos Retro había juegos que venían en inglés, el alemán y francés. Ya Ahora no me asistía al español, que el señor es el de ¿Cómo es que el señor es de la ¿Cómo a... eh, que el señor es que el no es el que el señor es que que no, un videojuego de Japón. hasta yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Nintendo, era muy, muy, difícil. Así que muchos juegos de <risa> no llegaron nunca aquí. Bueno. Bosch, mi metal, que me todo。15 年前 上司うん。ふん。<笑> No no a Tosa no o mamor bueno, a ver dónde Ryoma, acabamos Takechini en esta ¿no? historia. ¿Qué? また高。お前がルスにして仕事 500 金壊す yo no puedo decir que no que no puedo decir que que no que no puedo decir que no puedo decir Aproollan, a ver terminaria donde regresbox. ¿Va qué begun pero lateral? chamado del Figaro de de que Y lo no Y ahora quiero que me reúna con mi hermano. ¿Ah? Bueno, pues tendré que ir a buscar a mi hermano. Ah, vamos a ver. Encuentra taquete Siempre salen corriendo en esos gatos. Se A otro que viene para acá Para traerlo Vaya hombre Todavía no existen los yakuza ya están los matones Para sacarte los dineros Bueno, pues habrá que Habrá que hacer algo Este es mi barrio para ¿eh? o sea que, ten cuidado Maestro Takechi jamás me pediría algo así Soy tan imperialista como ustedes no eres tan feminista como nosotros nosotros, por qué decir estáis locos loques vamos a ver dejemos de hablar como gilipollas por un momento cierto es verdad yo solamente le dije hola amigos asumió el rol de nuestro sexo eso es totalmente machista y opresor tendremos que hacer algo <risa> bueno vamos a usar ya la ya hora de usar la tengo que hacer un combo yeah. Gracias. veces bueno bien y C suficiente en defensa bueno, me encanta me encanta el resultado sigamos venga ¿Qué? ya habéis tenido suficiente Bueno, pues si a partir de la está a punto de dirigirse, sube por las escaleras y vete a para este. Vale. Y nosotros llegamos tarde a un sitio, así que nos vemos. Muy bien. Ok. Vendido. Qué esgrima tan exquisita. Que no estamos en Francia. no sabes la palabra kendo perdón no, no, no me acuerdo no se llama kendo en verdad el arte marcial de, de las de las katanas como se llama mamá? que no me acuerdo ah, bueno, da igual si me acuerdo, os, os lo digo, ¿vale? Vamos a buscar a, a Taquechi. Yo, yo venía buscando a mi hermano, me he tenido que pelear a machetazos con, con unos que, por cierto, han salido todos vivos. No hay problema, ¿no? Y ya, ya, está ahí. Ver, auto, automático, ahí. han enseñado a los coches y cómo llevar una vida virtuosa pues, bueno, a lo menos no tienes el peinado feo ese que tiene los otros que mi hermano me está buscando yo le estaba buscando a él Perdón usted yo le estaba buscando a él yo le estaba buscando a él no, no a él a mí este hermano huevón ¿Va a saltar aquí? Ah, no, aquí abajo, ah, aquí a la joder Si, igual. A ver, que creo que no me dejaban entrar. O sea, tengo que seguir para adelante, para adelante, para adelante, ¿no? hablar de usted entre, por favor. Vale. Pues ya nos van a dejar entrar, a ver, al partido esto Yo soy de, del partido imperialista de Judea, pero bueno. ¿Cómo es? 戻っああ。 no me entiendo, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? es es es くそ。 No sé, eso no ha parecido que le haya gustado mucho a esta gente. Que a mí no me gusta ser vicepresidente de nada. Creo que te has con... metido en un error, hermano. y ¿sí? que de todas maneras, son unos to hand todos hand todos hand los que llevas down. ahí. ¿eh? Man, de de so que no. Eso es lo que tienes como ejército. Al final nos vemos los dos peleando siempre. Terror. Hace 15 años. 昨日のことまあ忘れようとって忘れられ<音声> だが bueno, supongo que no tiene otro remedio. Las heridas la hay que llevarlas con orgullo. Lleva. ¿Hizo algo bueno por una persona? Y eso es algo importante? es lo importante? Y vemos director, el directo al corazón de Tosa. ウェンドラ。わい。これは非常 son hay gambio de que no Si al final convirtiéndose en, convirti en Ronnie son los, eh, los samuráis que no tienen que no tienen un amor Pero luego aparte que está en la época Edo en, Teóricamente en 1860 y pico no debería ni siquiera de poder portar ninguno, tanto los malos como ellos, no deberían deportar portar a, a, a la katana sí. públicamente, pero bueno, no sé si eso fue a raíz de este periodo, pero sí que coincide con el final de los conocidos samuráis. ¿La otra vez con la esgrima. ¿Está todo un qué? ¿Está de imperialista? El <coughs> quiero acabar con el sistema orera, de de Vale. Pues que utilizar todo. Pero, lo, que utilizar todo pero, de, tal, de, de la vieja escuela. No puedes pedirle no que, que no utilice no un arma de fuego. Está en contra no de sus principios. En fin, él es consciente de que los han muerto. Es el fin. Así que sean que sean muertos? ¿Cómo que sean que sean muertos? ¿Cómo ni que sean que que 私たちが剣や銃を持たなくてよくなったとき bueno, era del partido independentista jude Judea, pero bueno. Me voy a meter en tu partido. Vale. Mola ir con katanas y pistolas, ¿eh? ¿Por qué no? 同洋の親 vale pues a ver dónde ha obtenido el modelo 2 modelo 2 a ah, vale bueno balas y también? Vale, también balas mejoradas también Hombre, siempre puedo echar un trago y pasar el rato hasta que me muero tenemos sitio donde ir se este tocó un almacén vamos a ver qué podemos que era lo que habíamos cogido antes mangu manju yomogi manju elaborado con masa de piel de yomogi tiene un rico aroma inconfundible un plato fabricado con hierro nada especial pero a lo mejor puedes intercambiarlo por otra cosa A ver. ¿Qué quiere usted? Buenas. A partir de hoy representará el partido imperialista. ¿Qué ganas tengo de ver qué nos depara el futuro? Para los Gotchis el partido es nuestra esperanza. Bueno, sí, mira, voy a coger por aquí y me voy a ir. A ver. que aquí entonces los hochi los y como decirlo ni siquiera los considero la pena pensar que este sea el mundo que se encuentre para mí quiero que seas mi esposa algún día algún día cuando, cuando salga usted de este también de este lugar está todo el día rezando ahí vamos a ver ¿dónde podemos? ¿Dónde? Oh. Oh. Oh. A ver, pues me gustaría un plato bien famoso festival entonces, un plato lleno de San Pedro señor. Hola, señor. Hola, señor. Hola, señor. Hola, señor. Hola, de los bandidos eran sabrosas, se les extraña fermentadas de atún. Creo que acabará tragando un poco como, como un descocido. A ver, qué a comer el tataki este. Mmm. ¿cómo te Vale, pues de nada. Debería ir al doylo de Takes. Aquí está nuestro hombre. Vaya hombre. ¿Puedo ayudaros? Eres Sakamoto Riola, ¿no? Lo mismo. Parece que le has dado un buen repaso a mis chicos. Bueno, ya sabemos cómo acaba esto. Uh, el del bigotito. Vas a ser el primero.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 ¿Quieres más? Venga, anda. Levántate y vete con tus amigos. Ya no te corta la garganta porque no va a dar la gana. Anda. Maldito sea, venga a entrenar. Esta me la guardo. Como que se va con.. Vale, yo también me la guardo. Ya nos veremos. Está a punto de servicio ¿no? mejor que vaya. ¡Al bollo! ¡Ay, no! ¡Ay, Oreni, Nanika y Uka. Sakamoto Ryoma Chungava. Tú sí que pareces... Umayua. Peligroso Tosa Chinoto. -no Uka da Izu. ¿En serio? Imperialista. Iso. Muy bien. この男が... 竹先生はこいつがいきなり金野党の筆頭 坂本。 ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa 臓<笑> <だが、人が切りたくて金能塔にいるんだったら>、<笑> <タケチの兄弟が作った金能塔は、そういう組織じゃね。笑> ¿Te queda claro? Venga. A comentárselo a los amigos. Venga. yo creo que ya a estas alturas todo el mundo se entiende. Y cada más, más fuerte, ¡No Los no a, a una educación de calidad... ...de hecho ni siquiera pueden conseguir un trabajo de centro. Para ellos el partido imperialista es su única esperanza... Y ese es el ejército con el que contamos. no ategre. Si Carrera Solamente han intentado cortarme con una catástrofe. Bueno, desde que llegué tampoco se han comportado muy bien conmigo pero no, no, no, no, 次なあ、よま。難しい話は分からねえ。だまだまだ半端もんだっ よし。それじゃあ親さんのところに行こう。お前 Nah. Okay, no está la chica, ¿vale? No. Dosa. ¿Qué, lo feito? es Sí que estaba lejos de continente. No nada? Yo oh, hecho de noche? Sí, bueno. La finca privada un millonario de, de, de por ahí de Edo en Japón vale momento familiar por lo que veo muy bien cuéntame el parte a ver 我々はこれから土佐藩の老人 Segregarse, disolverse, hmm. ¿no? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es es yo pues que necesito una katana nueva. nueva. Yo A estas ¿Qué? alturas ya debería dar que está la que No es fácil. No es No es fácil. es No es fácil. es es es es es es es 竜馬 だがなあ、 Necesita más Squinet, Tener. ¿Qué es eso? ¿Qué que es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es No, ¿Qué el eso? ¿Qué mi padre! ¡Oh! So. 吉田様。切れ。この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 Ahí está. Oh. Subo de nivel He subido de nivel T a intentar T hombre, T esto no se puede quedar así A ver primero Vamos a ver Day, Day, Day, Sugar, Day, Day, Day, Day, Day, Está, ya no pueden hacer nada más Por aquí, ¿qué hay? No hay nada bueno, que Debería haber salido Desde cuando me lo dijo el viejo Pero bueno A ver, yo he encontrado ah, por aquí Así que Guau, wow, es que hay una cosa Medicina para todo Ajá, por el estilo, esto sí que es generoso. ¿Te ¿Se ¿Se esperaba Ah, ah, ¡Qué bueno! Oh, guapo Oh pasada, pasada. no son, son callados. tado shoot shoot shoot shoot shoot shoot shoot shoot shoot shoot shoot shoot shoot shoot Perfecto Ya ¡Sum! vida de nivel Adiós. hemos logrado Pero bueno, voy a hacerlo otra vez más, a intentarlo. Yeah. Y hasta mañana así que nos vemos vengadores eh, hoy me ha costado muy tarde 7 y 25 de la mañana 17 de marzo del 2023 con todos ustedes tox gamer estoy reventado pero el juego merece la pena que Lunita, te vas a echar un sueño también tú. Ay, qué bien Bueno, pues nos vemos amigos. Hasta la próxima.